Bienvenidos a este vídeo de Física para Bachillerato. En esta ocasión hablaremos sobre el campo eléctrico. ¡Empezamos! Todos hemos jugado alguna vez a frotar un bolígrafo con un jersey de lana y a traer papelitos con él. También todos hemos recibido algún chispazo de otra persona o de algún objeto. En la antigua Grecia, donde no había ni bolígrafos, ni plásticos, ni cosas así, conocían que frotando una barra de ámbar con un paño se podrían atraer trocitos de hojas secas o hilos. El ámbar es una resina fosilizada que en griego se llama electrón, de ahí que el nombre de estos fenómenos sea el de electricidad. Aunque tanto la electricidad como el magnetismo eran fenómenos conocidos desde muy antiguo, no será hasta el siglo XVIII cuando sean estudiados de forma sistemática y empleando el método científico. Nada hacía sospechar en ese momento el rápido desarrollo y las enormes aplicaciones que estos descubrimientos iban a tener para la sociedad. Con los primeros experimentos se llegó a las siguientes conclusiones. La fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. Existen dos tipos de cargas, a las que llamaremos positivas y negativas. Las cargas de igual signo se repelen y las cargas distintas se atraen entre sí. A mediados del siglo XVIII, Charles augustin de Coulomb utiliza una balanza de torsión para medir la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. La balanza de torsión es un aparato donde se cuelga una barra horizontal de un alambre, de manera que la barra puede girar cuando se aplica una fuerza en uno de sus extremos y midiendo el ángulo de giro podemos calcular la fuerza. Lo que hizo Coulomb fue cargar con electricidad uno de los extremos de la barra y acercar o alejar otra partícula cargada eléctricamente de manera que se ejerciera una fuerza de atracción o de repulsión sobre la barra y midiendo el ángulo de giro era capaz de calcular cuánto medía la fuerza que se estaba aplicando en cada momento. Aplicando diferentes cantidades de carga y situándolas a diferentes distancias, Coulomb llegó a las siguientes conclusiones. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional a la cantidad de carga, es decir, que si ponemos el doble de carga, la fuerza será el doble de intensa. Y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, es decir, que al doble de distancia la fuerza se reduce a la cuarta parte, o si la distancia es el triple, la fuerza será la novena parte. Esta es la fórmula que resume estas conclusiones, donde la fuerza es igual a una constante multiplicada por el producto de las cargas y dividida entre el cuadrado de la distancia que las separa. El valor de la constante en el sistema internacional es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado dividido entre colombio a cuadrado. Hay que fijarse que si las dos cargas tienen el mismo signo, el producto de Q1 por Q2 será positivo y si las dos cargas tienen distinto signo, una positiva y una negativa, este producto será negativo. La fuerza es una magnitud vectorial, así el signo de esta multiplicación nos está hablando del sentido que tendrá dicha fuerza. En la expresión vectorial de la ley de Coulomb, R es el vector que une ambas cargas, cuyo módulo es la distancia entre las cargas. U es un vector de módulo 1, que llamaremos vector unitario, que tiene la misma dirección y sentido que R. La fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el vector R, es decir, se ejerce a lo largo de la, de la recta cuando el producto de las cargas es positivo. Y sin embargo, cuando el producto de las cargas es negativo porque una carga es positiva y la otra es negativa, este módulo es negativo y por lo tanto la, el sentido de la fuerza es contrario al del vector que une las cargas. Así la fuerza es de tipo atractiva. Es muy importante resaltar que esta fórmula solo puede aplicarse en cargas estáticas, es decir, mientras que no haya movimiento de cargas, es lo que llamaremos electroestática. Por supuesto, si sobre una carga actúan diferentes fuerzas, podemos aplicar el principio de superposición y la fuerza resultante será la suma de las cargas que actúan sobre ella. La ley de Coulomb nos da un modelo matemático para calcular la fuerza, pero cuando nos preguntamos las causas físicas de dicha fuerza nos encontramos con una pregunta que los físicos han intentado responder. ¿Cómo puede una partícula influir sobre otra si no están en contacto? Es decir, ¿cómo se transmite esa fuerza? Imaginemos que tenemos una carga Q mayúscula. Vamos a ver qué pasa cuando en el punto P situado a una distancia R ponemos diferentes cargas. Si ponemos una carga Q, esta sufrirá una fuerza, si ponemos el doble de carga, esta sufrirá el doble de fuerza, etc. Estas cargas que vamos situando, ¿cómo saben que existe la carga Q en este punto? Parece como si en ese punto P del espacio hubiera algo que influyera sobre la carga, de modo que al situar allí una partícula cargada, ese algo ejerciera una fuerza sobre dicha partícula. En física, a ese algo le llamamos campo eléctrico y podemos medirlo con una magnitud llamada intensidad del campo eléctrico. Así, cuando en un punto del espacio situamos una carga, ésta sufrirá una fuerza que será la multiplicación de su carga por la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Para medir la intensidad de campo eléctrico en un punto, situamos una carga en él, medimos la fuerza que experimenta y dividimos la fuerza entre el valor de la carga que hemos situado allí. La intensidad de campo eléctrico en un punto es un vector con la misma dirección y sentido que la fuerza que sufrirá una carga de tipo positivo puesta en ese lugar. Sus unidades en el sistema internacional son Newton partido de Coulombio. Con esta idea, a cada punto del espacio podemos asociarle un vector llamado intensidad de campo eléctrico que tendrá diferentes valores en diferentes posiciones, de manera que al situar una carga en cada punto del espacio, ésta experimentará una fuerza según esta fórmula que tenemos aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos de campos eléctricos creados por diferentes distribuciones de carga. Una carga positiva crea un campo eléctrico donde las flechas parecen salir de la carga. En una carga negativa se crea un campo eléctrico donde las flechas parecen entrar en la carga. Cuando tenemos una carga positiva y otra negativa, el campo eléctrico parece salir de la carga positiva y parece llegar a la carga negativa. Estas líneas que tenemos aquí dibujadas se llaman líneas de campo y son líneas tangentes al vector intensidad de campo en cada punto. Estas líneas mostrarían el camino que recorrería una carga positiva situada en un punto del espacio, de manera que si situamos aquí una carga positiva, la carga haría este recorrido. El campo eléctrico también está sujeto al principio de superposición. De manera que, si en un punto del espacio actúan dos cargas para crear allí campo eléctrico, el campo eléctrico resultante en este punto es la suma de los campos eléctricos creados por las partículas puntuales. Gracias a la ley de Coulomb, podemos calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto P del espacio creado por una carga Q mayúscula, tras unas sencillas operaciones el módulo de la intensidad de campo eléctrico creado por una partícula q en el punto p situado a una distancia r viene dado por esta fórmula si dividimos la fuerza entre la carga que allí ponemos nos queda que la fórmula de, de la intensidad de campo eléctrico es la constante por q mayúscula dividida entre la distancia al cuadrado si en lugar de una sola carga tenemos varias cargas puntuales el principio de superposición nos dice que la intensidad de campo eléctrico en un punto P será la suma de los campos eléctricos creados por cada una de las cargas en dicho punto. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de la energía en el campo eléctrico. Para ello vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre una partícula Q minúscula que va desde el punto A al punto B dentro del campo eléctrico creado por una partícula Q mayúscula. Con la ley de Coulomb podemos realizar la integral del trabajo entre el punto A y el punto B. Finalmente vemos que ese trabajo para ir del punto A al punto B es la diferencia de estos dos términos a los que llamaremos energía potencial de la partícula Q minúscula en el punto A y en el punto B. De esta manera la fórmula de energía potencial de una partícula en un campo eléctrico creado por otra partícula Q mayúscula tiene esta expresión y el trabajo para ir del punto A al punto B es el opuesto de la diferencia de energía potencial. Como corresponde a una fuerza conservativa, el trabajo para ir del punto A al punto B no depende del camino seguido, sino de los puntos inicial y final. Es solamente la diferencia de energías potenciales entre ambos puntos. Un tratamiento más riguroso de esto lo realizaremos en otro vídeo, ya que aquí no tiene cabida al ser un vídeo de resumen. Podemos entender que la energía potencial de una partícula solo depende de su propia carga y de la posición que ocupa en el espacio, de una forma parecida como se hizo con el concepto de campo eléctrico. Podemos entender esto como si en cada punto del espacio se definiera un valor al que llamaremos potencial eléctrico y al situar en él una carga Q, su energía potencial queda determinada por el producto de Q por el potencial eléctrico en ese punto. La unidad del potencial eléctrico en el sistema internacional es el voltio, que equivale a un julio partido de Coulombio. El potencial eléctrico creado por una partícula cargada en un punto del espacio viene dado entonces por esta fórmula. La constante K por la carga que crea el campo dividida entre la distancia al punto donde estamos calculando el potencial. Por supuesto, igual que en el caso de la intensidad de campo eléctrico, el potencial eléctrico en un punto debido a varias cargas puntuales es la suma de los potenciales eléctricos creados por cada una de las cargas. Así, el trabajo para ir del punto A al punto B de la partícula que estábamos moviendo dentro del campo eléctrico es igual al producto de la carga por la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. En resumen, las cargas eléctricas crean un campo eléctrico. Este campo se caracteriza por dos magnitudes, el vector intensidad de campo eléctrico y el potencial eléctrico. Cuando situamos una partícula con carga en un punto del espacio, ésta sufre una fuerza igual al producto de su carga por el vector del campo eléctrico en ese punto. Y tiene una energía potencial que es igual al producto de su carga por el potencial eléctrico en ese punto. Calcular cuál es el campo eléctrico y el potencial en cada punto del espacio no es tarea fácil, sin embargo, si este campo eléctrico lo crea una carga única puntual, podemos realizar dicho cálculo usando la ley de Coulomb, según las siguientes fórmulas. Si el campo eléctrico lo crean varias partículas puntuales, podemos usar el principio de superposición para sumar las contribuciones individuales de cada una de las cargas puntuales. Con estas fórmulas abordaremos la resolución de varios problemas en los próximos vídeos y dejaremos también para otro vídeo el teorema de Gauss y sus aplicaciones. Espero que os haya servido y recuerda que puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.